videos del momento. Aquí en SOT TV, televisión por internet. No te desconectes. Hola chicos y chicas, ¿cómo están? No se puede próximamente el show del gran pirujo directamente por SOT TV, televisión por internet. No te desconectes. <risa> Hola amigos, ¿cómo están? Estamos aquí en un lugar enigmático, en la Colonia Condesa, llamado La Santa Diabla, y estamos acompañados de una banda bien chida, llamada Santo Color. ¡Ah, ven un bullo por Santo Color, esa banda! ¡Uh! Y estamos aquí directamente transmitiendo, este, en una tarde muy relajada, muy bonita, muy contenta. Y bueno, no, voy a dejar de hablar, porque soy una persona que habla mucho. Todos están, aquí están de acuerdo, y vamos a empezar con la banda. A ver, vamos a ver, que se presenten los integrantes. Empecemos aquí con mi compadre Lucio, por favor. Hola mi gente que escucha el show del Gran perú bueno, que ve, verdad, más bien, perdón. Que ve y que escucha, no, no pasa nada, sigue, hay que no, no pasa nada, sigue, no. sigue, sigue. Ok, yo soy Lucio, eh, vocalista de Santo Color. Yo soy Israel, requintista de Santo Color. A ver, vamos a pasarlo por acá. Soy Cadu, percusionista y un poco de hip hop en portugués de Santo Color. Hola, ¿qué tal? Yo soy Manu, soy Voces y Guitarra Electroacústica en Santo Color. Y el más guapo, ¿eh? Uh, ¡Chica! Aquí puro guapo y puro pirujo, ¿verdad? Porque también me han contado unas historias que no saben de estos personajes, ¿eh? eh en el road, en la camioneta y las grupos. Pero ese tema lo vamos a tocar más adelante, por favor. Este, quiero que me platiques, Lucio, dime un poco cómo es, cómo es la música de Santo Color. ¿De dónde nace Santo Color y, y hacia dónde va Santo Color? Pues bueno, carnal, eh, Santo Color es un proyecto pues, prácticamente nuevo, tenemos poco tiempo, estamos eh, a punto de lanzar nuestro primer disco al mercado. Es un concepto que mezcla dos diferentes mundos que parece que no tienen nada que ver entre sí, pero la música, los, la música misma los cohesiona. Es un, un ritmo que te maneja beats electrónicos como toda esta onda nueva pero también hacemos la parte tradicional con instrumentos como el berimbau, el cachixi, el requinto veracruzano, las jaranas tambores africanos o tambora colombiana que son instrumentos que tienen pues miles de años sonando eh, eso es lo que nos acompaña, es lo que le da el toque eh, especial a este proyecto usamos amplios de diferentes otros músicos, eh, usamos amplios de películas no nos limitamos en ese aspecto para decir nuestro mensaje ¿no? Perfecto. Oye, Cabo, y platícame una cosa, tú que eres este vecino de, de Coyoacán, ¿no? Tienes ahí, ahí un estudio, ¿cómo nació todo? Estaban en tu estudio tocando, este, y de ahí dijeron, vamos a armar una banda alterna a, la, a, la, a las que tenemos, ¿O ¿cómo nació? Platícame. Entonces, mira, primero nació, porque Luz y yo tenemos Creazón, que es un, nuestra, nuestra disquera, nuestra grabadora también. Creazón. Creazón. Entonces, eso surgió, la verdad, Sí. primero, una amiga de Venezuela, eh, me, me cogí todo, dijo, mira, yo soy directora. ¿Te cogió, okay? Me cogió, ¿qué? Cogió? Okay. Me cogió. Me conectó, me conectó. Pero tranquilo, no, no, no, no, no, no Todo bien, todo bien. Eh, ella nos conectó y nos dijo, eh, chicos, ¿qué onda? ¿Me puede hacer una música para mi documental? Que era un documental que ella estaba haciendo hace cuatro años. Hicimos la música para ella. Después llegó otro chico también de CEDEREC también nos hizo, pidió una música, hicimos. Hasta que llegó un, un chico, y hasta entonces solo hacíamos así para, así para cuates, ¿no? Y el amigo dijo, no, vamos, ¿por qué no puedes hacer una para Nómadas, que es una serie para el Canal 11? Y, dijimos, y empezamos a hacer la música, caíron chicos de la caravana también, que se trata de una caravana ecologista. Y empezamos a grabar a ellos, y empezó a hacer este proyecto Santo Color, ¿no? Fue lo que Lúcio dijo, toda esa mezcla de gente. Y, y nació creación y de ahí Santo Color entonces nosotros mismos grabamos las músicas, los beats y todo y luego llamamos a algunos personajes para, para grabar con nosotros ¿no? Qué bonito, eh, y digamos eh, ahorita con tanta tecnología y todo eso es como que llega a ser parte como un híbrido, ¿no? es decir ya eres una banda de, de rock o del género que estés tocando pero a la vez ya te, puedes tener beats electrónicos que es la ventaja que nos da la tecnología ahora y nos reduce costos y ya podemos producir desde cualquier lugar y yeah, a muy buen nivel, no, decente nivel. Bueno, este, eh, hablando de todo esto, he notado que, digamos, en su música hay, hay, hay un contexto como revolucionario, no, es decir, de, de, de pelear por los derechos de los indígenas. Tienen una canción, me parece que en lengua náhuatl, de varias cosas y de apoyo. Eh, eh, ¿Cómo sienten? Yo sé que la situación en México está un poco tensa. Eh, todos nos quejamos, pero en realidad, este, también hay que aportar. ¿Ustedes cómo sienten esta situación? Que está si, de una manera ser reflejada en tu música. ¿Y qué creen que pueden hacer para cambiar esta situación? Pues bueno, Tony, la neta, para nosotros el arte es nuestra, nuestra plataforma para expresar lo, la inconformidad general que se vive. Pues no solo en México, sino en América Latina, en Europa, en el mundo entero, creo que es una crisis a nivel mundial y que una crisis a nivel mundial necesita una revolución a nivel mundial, ¿no? Ya no son pequeñas eh, revueltas isoladas por aquí o por allá, ya es algo que va tomando mucha más forma. Todo empieza desde un nivel personal, claro, o sea, si tú no puedes revolucionar como persona, pues mucho menos vas a revolucionar tu comunidad, tu barrio, pues ya digamos tu país. La música para nosotros es la forma en que podemos mostrarle al mundo que puede ser la, la un lugar mejor, un lugar para convivir, para compaginar y para compartir. ¿no? Estamos en pro, claro que sí, de los derechos de los pueblos originarios, en los derechos de la madre tierra, los derechos de la mujer, los derechos de cada ser humano eh, y nosotros pues pondremos cada gota de nuestra energía para que eso suceda. Perfecto, qué bonitas palabras, un aplauso por favor aquí para mis compadres Santo Color. Y bueno, este, ya para terminar esta bella entrevista con la cual este, nos han este, hecho el placer de estar aquí con nosotros, que se les agradece demasiado. Este, ¿Cuál es el SoundCloud? A ver, Caduínos, el SoundCloud, el Facebook, ¿cómo están las redes sociales? Mira, tenemos nuestra música. Lo primero que aparece, se pone Santo Color en el Google. primera cosa que aparece es eh, SoundCloud Santo Color. Ahí pone escuchar todas las músicas, pone bajar música. Y el Facebook es igual también. Y también está el Facebook de Creación también. Nada más pone Creación. Y, y las músicas se puede bajar estamos así donando a la gente para que comparta para que la gente cuanto más se comparte mejor la música no creemos en eso sabemos que las disqueras ahora nos comen mucho no entonces por eso queremos hacer nosotros mismos la lucha así como gente como las naves la que está aquí también Personas que están luchando por esta, por esta música independiente, ¿no? Y que cada vez se abran más foros, que aquí a lo mejor se recibe un lugar bonito, padre, ¿por qué no aprovechar para música? O lugares que hay ahí y con puro, pura música, ¿no? Que está padre la música la, puesta también pero música en vivo mueve el cuerpo y el bote. Exacto, y eso nos interesa a todos, principalmente a mí, señoras y señores. Y bueno, este, pues ya terminamos aquí, y no sin antes decirle que no se pierdan las próximas emisiones. Y bueno, próximas tocadas, Lucio. Claro que sí, carnal, estamos presentándonos el 16 de noviembre, que es sábado en el Foro Cultural Ilvana, junto a un eh, ensamble de Son Jarocho Buenísimo, que se llama Semilla, presentamos el video se, Sesiones Vivas, que grabamos en Tepoztlán, Morelos, eh, Pueblo Mágico, y el 30 de noviembre estamos en el Corredor Cultural eh, Roma Condesa, en la Galería 50MX, presentando nuestro disco, tenemos colaboraciones increíbles de grandes, grandes artistas eh, pues, mexicanos y del mundo entero, entonces pues, los esperamos por ahí a todos, Santo Color está aquí en la casa, no te pierdas próximamente los shows del Gran Pirujo aquí en TV, Televisión por Internet, no te desconectes. Y bueno amigos, pues de mi parte no me queda más que decirles Gracias por acompañarnos en esta breve emisión con esta gran banda este Que no solo se trata de hacer música, sino de empezar a cambiar uno y empezar a cambiar el mundo no Y ser un mundo mejor, más decente y con derechos para todos Así es que muchas gracias Y bueno, un aplauso para la banda que estuvo aquí Gracias a todos los que nos acompañaron A producción, al señor Loki Noriega, a Gaby, toda la producción de SOTS TV Y pues bueno, un abrazo y cuídense ¡Ay, guapo dios guapo Hola, un gran saludo para toda la pandilla. Nosotros somos Santo color. color. No te pierdas próximamente el show del Gran Pirujo aquí por Sots TV, Televisión por Internet. No te desconectes.